Bueno, pues buenos días y muchas gracias pues, por asistir un poco a esta primera, lo que es esta primera sesión de, de dudas y de consultas eh, para lo que son puntos de venta que os habéis apuntado en la experiencia escolario. Eh, el objetivo pues, que tenemos básicamente con este tipo de sesiones pues es estar, pues que estéis un poco, por pues, más, a, como quien dice, más acompañados, ¿no? La verdad que con lo que son los centros educativos o, y demás, pues tenemos bastante presencia, suele haber un plan de formación para docentes que gestiona la propia consejería, dentro de otro tipo de, pues, planes que tienen ellos habitualmente de formación, pero claro, digamos que para lo que es la parte de puntos de venta, pues no teníamos ese canal así que por pues, mira de momento hemos querido abrir estos pequeños, estas pequeñas charlas que por cierto grabamos en vídeo para luego compartirlas con, con el resto de puntos de venta que por pues, diversas razones pues, no se pueden conectar y bueno pues el objetivo es un poco ese ¿no? eh, comentar algunas dudas y sobre todo pues, que sepáis que en esta experiencia estáis totalmente acompañados por nosotros que no estáis solos que está el equipo de gestión del cambio que como sabéis tenéis el número de teléfono que es el que además aparece en la propia página de escolarium que es el 924 004 002 y luego pues, además un correo electrónico pues, para todo lo que necesitéis además habitualmente solemos estar de viaje por Extremadura por lo cual si en algún momento queréis que os visitemos eh, pues no hay ningún tipo de problema, buscamos un hueco que nos pueda venir bien a todos y nos podemos pasar por allí in situ y, y resolver pues esos problemas directamente como quien dice sobre el sobre el terreno, ¿no? que muchas veces pues, se agiliza muchísimo más para hoy pues básicamente lo que quería era, era repasar un poco la, el, el usuario que, que os hemos facilitado, explicarlo un poquillo más directamente pues, enseñándolo, ¿no? mostrándolo más que únicamente explicándolo en papel como en el manual de libreros que ya os pasamos hace unos días y después pues, abrirlo pues, a todas las dudas que tengáis y, y demás y resolvemos, la resolvemos aquí en, en directo. Pues básicamente lo que haría un punto de venta a Escolarium eh, sería acceder a, a lo que es esta pantalla, que es la pantalla inicial de escolarium, la URL es esta, escolarium.educarex.es. Y bueno, pues aquí la tiene un botón de login, el que pulsaría pues, para acceder. Bueno, pues directamente entraríamos a, aquí, ¿no? Pulsando el botón de login y vemos pues, que aquí está la, lo que es la pantalla de acceso de, de Escolarium. Introducimos nuestro usuario y contraseña facilitado. Si, si no dispusiéramos de él, aquí también podemos ver que está el teléfono descocado, se llama y se pide en un segundo y, y sin ningún problema pues se tiene. Al acceder, pues, vamos a, eh, la primera vez nos pide una serie de datos para repetir la contraseña y, y demás, pues porque la contraseña que hemos puesto es muy genérica, pues para que pongáis una me, menos genérica. Pues, también se puede poner una fotografía y demás, vamos, pequeños datos para complementar lo que sería el perfil. Básicamente, este usuario está muy simplificado para que sea lo más útil y fácil de gestionar y básicamente pues tiene dos secciones, que serían la de escritorio y la de mis mensajes. En el escritorio, básicamente tenemos lo que es un conjunto de lo que serían widgets, en el caso de los puntos de venta son solo dos, uno es el de mensajes y otro es el de información de interés, en los mensajes básicamente vendría la respuesta a los mensajes que nosotros enviamos, porque otro canal que tenemos abierto suele ser el... El, lo que es el, los mensajes internos que tiene la plataforma además de lo que es el email y el teléfono aunque ciertamente no es un canal que recomendemos para puntos de venta creemos que hablando se entiende la gente y la verdad que las tareas que habitualmente hacen los puntos de venta mejor tratarlas por teléfono o a lo sumo por correo electrónico yo creo que aquí la mensajería la hemos habilitado pues porque ya que la tienen todos los usuarios pues este también que lo tenga pero vamos que no, no va a ser algo excesivamente utilizado por los puntos de venta y luego pues, tenemos el widget más importante, que es el de información de interés. Aquí, básicamente, pues, lo que hacemos es ir colgando pues, información de referencia pues, para lo que serían los puntos de venta escolarium. Eh, hago mención a esta entrada, que es el manual libre 2016-2017, que hemos creado específicamente para este año, y pulsando sobre él, pues directamente se descarga. ¿no? Aquí la verdad que va todo lo que más o menos vamos a explicar hoy está aquí por escrito, así que eso pues, nos permite ir hoy un poco más rápido para ir un poco a lo importante y siempre pues tener un documento de referencia. A su vez, como siempre, no hace falta estudiar, aprendérselo 100% de memoria. Siempre que haya una duda, ahí estamos en el 924004002 para resolverla. También pues, por ejemplo, podemos tener aquí el modelo de justificante de pago, un listado global de los puntos de venta, el mapa de todos los centros que tiene Scholarium. También dentro de este mapa pueden encontrar en los puntos de venta. O sea que directamente, porque a veces algunos puntos de venta no lo solicitan ni no lo comentan, que les gustaría saber qué, qué más puntos de venta están en esta experiencia, ¿no? supongo que a lo mejor por, por espíritu de equipo, pues mira, aquí están todos, incluso en el mapa, uno los puede localizar por este icono <ríe> donde, donde están situados en todo lo que es la tierra de, de Extremadura. Al igual los propios centros que están en la experiencia del proyecto. Además hemos puesto un icono diferente según la naturaleza del centro, porque también entendemos que a veces por los puntos de venta están más focalizados en, en un tipo de centro u otro. También aquí está la lista, pues, también tenemos la lista eh, de centros en formato físico, o sea, lo que es una lista en papel, el nombre de todo sin, sin mapa. Y luego, pues una cosa interesante, ¿no? El año pasado, como fue la primera vez que involucramos a lo que son los puntos de venta dentro de lo que es la experiencia escolarium, pues decidimos ir a ver a uno de ellos y hacerle lo que es una pequeña entrevista en vídeo. Aquí la verdad que le hemos colgado porque yo creo que es muy útil sus opiniones, porque seguramente muchas de las preguntas o situaciones que él comenta en este vídeo y cómo las solventó, pues serán de interés para todo, para todo punto de venta. Y bueno, dentro de este widget de información de interés, el primer ítem es el más importante, porque digamos que si el resto de ítems básicamente son documentación de consulta, que uno se puede descargar, como el manual de libreros, o consultar directamente online, como el mapa de centros, esto sí que digamos que es una funcionalidad... Eh, ...importante para lo que es la labor de la compra, de la adquisición de las licencias digitales. ¿no? Si pulsamos aquí se nos abre una nueva pantalla. Esta nueva pantalla es un buscador de, digamos, de los libros que un centro va a utilizar... ...y no solamente eso, sino que también permite buscar exactamente los que un alumno va a utilizar. Para llevar a cabo esta pantalla, pues durante el mes de mayo, junio y ahora en septiembre... También, para pulir algún que otro error, los propios centros educativos, digamos que lo que están haciendo es el listado de libros a través también de escolario Los docentes, apoyados también pues, por el administra administrador de centro, que sería con lo que es el personal directivo del centro, pues directamente han hecho esas listas y las han cargado automáticamente en escolario ¿Eso qué nos permite? Porque como punto de venta, pues, directamente, por ejemplo, si ponemos un centro, como puede ser eh, algún centro que está aquí en escolario por ejemplo, el centro Trajano, que está aquí en Mérida, con que escribamos parte del centro, nos aparece aquí ya directamente para pulsarlo, nos permite filtrar por los diferentes cursos, también puede permitir todos los cursos, y si le damos a buscar, pues encontramos el conjunto de libros que directamente este centro educativo ha prescrito para utilizar en Escolarium. Digo para utilizar en Escolarium porque digamos que lo que aparece aquí son específicamente los libros digitales. No aparecen el resto de libros que, por ejemplo, este centro vaya a utilizar, lo que serían libros de texto en papel tradicionales. Estos son los libros para utilizar en Escolarium, es decir, los libros eh, eh, digitales. Y aquí bueno, pues aparece un listado lo que tiene ISBN, editorial, título, nivel y asignatura. Ya esto pues, es una información pues, bastante positiva para un punto de venta, porque ya directamente sabe lo que tiene que adquirir e incluso la editorial a quien se lo tiene que adquirir. Pero mucho más útil que esto, digamos que sería el buscador de alumnos. Este año es la mayor novedad que hemos incorporado. Si ponemos alumno, directamente aquí pues podemos poner el identificador propio de cada alumno. ¿Esto en sí qué es? Pues básicamente para respetar lo que es la protección de datos, hemos creado digamos, un número de identidad que tiene cada alumno. Es un número único digamos que lo identifica. Ninguno, ningún otro alumno va a poder tener este número. ¿Cuál va a ser el funcionamiento habitual para adquirir los libros Escolarium a través de un punto de venta? Pues eh, hemos mandado un mensaje a los centros educativos y estamos insistiendo en él, que se lo transmitan a las propias familias, también hemos contactado directamente con las familias a través de la propia plataforma, y bueno, pues directamente eh, lo que son las familias pueden eh, buscar en Escolarium a través de su usuario este número de identificación. Lo normal pues será que antes de ir a lo que es el al propio punto de venta, dispongan de este número. Para poner un ejemplo de cómo se consulta este número, la verdad es que es una forma muy, muy sencilla. Eh, voy a pulsar, voy a cambiar de pantalla y entro aquí. Porque esto que estamos viendo aquí básicamente es la captura de pantalla de un usuario con rol padre, ¿no? Lo padre-madre. Los usuarios con rol padre la verdad que tienen una funcionalidad algo más completa que un punto de venta porque tienen que hacer un seguimiento de lo que es el trabajo de sus hijos y además del escritorio y los mensajes que ya tiene el propio punto de venta en su usuario, también tienen calendario, asignaturas y grupos. ¿no? O sea, calendario de hitos relevantes para su hijo, las asignaturas que está cursando y los grupos en los que está incluido. Directamente pulsando en asignaturas, él tiene un botón, eh, la imagen se ha, sido, ha sido codificada por motivos de confidencialidad, y directamente aquí pone asignaturas de nombre de su hijo, la fotografía de su hijo, el nombre y debajo pone identificador. Hemos simplemente puesto dos cifras, ¿no? 5, 2 y habría otras dos tres más. Básicamente ese número es el que tiene que conocer la familia cuando llegue lo que es al punto de venta. Una vez que llegue al punto de venta, pues básicamente se lo transmite a lo que sería el librero y el librero lo introduce aquí. se si introduce este identificador... Pues básicamente pulsando buscar, pues aparecerán los libros para dicho alumno. Por motivo de confidencialidad, pues no podemos poner ningún alumno aquí, porque esto es una grabación global. Pero bueno, lo que sí que podemos comentar es que directamente va a pasar algo similar. Cuando pongas el número completo, también aparecerá aquí el nombre de abajo. Igual que aparecían aquí la lista de libros por centro, aquí aparecerán específicamente los que necesita ese alumno. Que en el caso de Escolarium, eh, tampoco van a ser tantos como por supuesto los del centro. En el centro, por ejemplo, aquí vemos que uy, perdón, tenía un alto número de libros, pero bueno, digamos que habitualmente un alumno en escolar no suele usar ni mucho menos todas las asignaturas en formato digital, a lo sumo por 2 3, es decir, que por alumno las compras que habría que hacer de libros pues, sería aproximadamente eso, por 2 3 asignaturas y, y no más. Es muy interesante este botón de exportar, porque si pulsamos sobre él se nos va a descargar todo este listado en un formato mucho más manejable, ¿no? que sería un formato Excel. Y además, este, este Excel incluye, cuando sean alumnos, la propia URL donde el libro se tiene que adquirir. Y esas pues, serían, digamos, lo que son las funcionalidades para lo que es el, el perfil librero. ¿Cuál sería el proceso habitual para la adquisición de una licencia de este tipo? Pues básicamente el que viene en la página 14 del de manual de libreros, ¿no? que es... Un paso uno, que es que el padre se persona, lo que es el punto de venta autorizado, facilitando el número, ¿no? lo que sería directamente este número identificador al propio punto de venta. El punto de venta se conecta a Escolarium, entra en esta funcionalidad y directamente pues, mete lo que es este, este número. Pulsando Buscar aparece la lista de, de libros a adquirir y bueno pues directamente pues, aparecerá también el, la dirección de compra de la página web de la editorial, donde lo tiene que adquirir. El librero, el librero hará las compras habituales en estas páginas web, emitirá un justificante unificado de lo que es todos, el, el importe total de lo que son todas las licencias y facilitará un justificante de pago de todas ellas. Como se comenta en el propio manual de libreros y como ya se hizo el año, el año pasado, digamos que el librero puede incluir un concepto de gasto de gestión siguiendo un modelo que por ejemplo habitualmente ya hace en otros mercados como puede ser la venta de entradas o o la venta de billetes para un determinado medio de transporte y básicamente pues, incluye un pequeño porcentaje adicional y concepto de gasto de gestión.